no aceptes migajas, Dios te hizo mujer, no hormiga, nunca te rebajes, nunca permitas que se burlen de ti, nunca aceptes las migajas de alguien, amiga, Dios te hizo mujer, no hormiga. Hola, sean bienvenidos en esta nueva oportunidad Happy Lifers les saludo a Ricardo Niño y me complace tenerlas una vez más acá donde les pido que por favor cierren los ojos se conecten conmigo para que reflexionen, para que se sientan mejor jamás escúchame bien, jamás debes aceptar migajas Jamás Debes permitir que te quieran solo un poco Tú no eres hormiga, ¿verdad? <ríe> no, claro que no Te lo pongo así Cuando quieran ofrecerte migajas, Tú responde No gracias No las quiero No las necesito Merezco más que eso Todos en esta vida tomamos rumbos en los que esperamos de alguna u otra manera encontrar el amor. Y eso no está mal. El problema es que a veces nos enfrascamos en algo o en alguien que simplemente no lo vale. Nos quedamos atrapados en una relación por miedo a pensar que más adelante no hay nadie más. Que no hay nadie mejor. Y ese es un gran error Y mujer Me refiero hoy a ti Porque he notado que algunas prefieren estar acompañadas Por cualquier patán Que estar solas ¿No entienden que esa compañía en realidad Se vuelve peor que la soledad? Esa escasa compañía A duras penas te da migajas Sé que hay momentos en los que necesitas la compañía de alguien Y no te culpo Es un sentimiento de soledad Un poquito difícil de controlar Pero no puedes dejar que este se apodere de ti Y muchas veces te preguntarás ¿Por qué no tengo a alguien a mi lado? ¿O por qué si estoy con él me siento sola? Pero hey no bajes esos ánimos Todo lo contrario, arriba ¿Por qué te lo digo? Porque pensando así Desde la soledad Aceptarás a cualquiera que se cruce en tu camino A cualquiera que solo tenga para ofrecerte Un par de palabras bonitas Y nada más Jamás pienses que el amor que proviene de un hombre Es la única solución para acabar con tu soledad si no piensas así te felicito pero si lo haces llegó el momento de abrir tus ojos y quererte hoy un poco más que ayer eres feliz si así lo quieres si así lo deseas hay una frase que dice la felicidad está en las cosas pequeñas y no te imaginas lo acertada que es no sé tú pero yo por ejemplo soy feliz con solo tomar una taza de café en las mañanas y admirar cómo un nuevo día comienza. Un nuevo día cargado de nuevas experiencias. ¿Compartes ese mismo pensar? No necesitas obras. No mereces obras. Acepta que solo pueden amarte por completo. Nada de a medias. Mereces un amor sincero. Uno incondicional. Uno completo. Eres una mujer fuerte. Yo lo sé. Sabes que la vida está llena de tropiezos. Y lo mejor es que sabes afrontar cada uno de ellos. No te dediques a buscar el cariño de los demás. Esa búsqueda puede llevarte por el camino equivocado. Recuerda que... En el camino a la felicidad... A veces, solo a veces, un paso atrás es necesario. Pero solo lo es cuando queremos dar la vuelta y elegir un camino mejor. Evita deprimirte. Eres muy hermosa como para estar triste por alguien que no lo vale. Tal vez te has equivocado muchas veces con la misma persona. Y no te culpo, porque a veces el amor nos ciega. Lo importante aquí es que te has dado cuenta que ya fue suficiente, ya es suficiente. Si te caes otra vez, tú solo levántate. Hazlo con más fuerza. Hazlo amándote más. Si para amar tienes que aceptar que ese amor sea compartido por tu pareja y alguien más, entonces déjame decirte que eso no es amor. O te quieren completo o nada. Mereces un amor completo No me cansaré de repetirlo Sin ese amor te sientes así Amiga Llegó el momento de dejar de sufrir Llegó el momento de dejar de permitir que te den tan solo migajas Debes amarte primero a ti Y luego a los demás Solo así entenderás del gran valor que tiene tu amor Si quieres buscar a alguien, hazlo Pero asegúrate esa persona en lugar de restar te sume, te sume sueños, te sume proyectos, te sume sonrisas, te sume felicidad, te sume amor y que ese amor sea entregado a ti por completo, velo de esta manera, imagina que el amor es tu alimento de cada día, ahora piensa que esa persona que está a tu lado solo te da un poco de ese alimento, a decir verdad solo te da migajas, como quieras Hambrienta, ¿no? ¿Crees que mereces eso? Tal vez el miedo a estar sola Te impide ver que te están alimentando con migajas Tal vez Ese miedo no te deja abrir los ojos ¿Y sabes qué es lo peor? Que ese miedo te está debilitando Con las pocas migajas de amor que te dan en realidad solo sobrevives y te conviertes en un esclavo del amor. Te haces dependiente del amor de alguien. Bueno, en realidad de un supuesto amor. Porque si esa persona te amara de verdad, así como dice, no te daría solo migajas. Con las migajas podrás seguir, sí, pero ¿a qué precio? Si cada vez estarás más y más débil, tu amor y tu autoestima se debilitarán. Te quedarás completamente indefensa y le permitirás a esa persona hacer lo que le venga en gana contigo. No te permite ser la mujer detrás de la puerta. Esa que solo se conforma con poco, con una simple caricia, con un simple beso. Es la mujer que ha puesto toda su felicidad en manos de alguien que simplemente no la merece. No seas esa mujer, reacciona, hazlo de una vez por todas, necesitas abrir tus ojos y prestar mucha atención a las palabras de las personas que quieren ser parte de tu vida, lo que sí debes alimentar cada día es tu autoestima, pero hey, no con migajas, ok, alimentalo hasta que te sientas feliz contigo misma. Hasta que sientas como esas ganas de comerte el mundo Corren por todo tu cuerpo Si te van a dar migajas Mejor amate tú No necesitas a nadie más Si has llegado a ese punto del video Te pido que por favor me dejes un comentario Con un emoji de una mariposa Así sabré que llegaste hasta el final Que eres fiel a V-Lifers Y que te está gustando este video No te olvides de dejarme un buen like De suscribirte Activar la campanita para que te avise cada que suba algún video y compartir este video con tus amigos, amigas. Para así poder ayudar a muchas más personas. Acá en Life first nos despedimos. Soy Ricardo Niño. Y que Dios te bendiga.